Comunidad de la UTLAB anuncia movilizaciones Los integrantes de diferentes colectivos de la Universidad de las Américas Puebla presentaron el Manual de Acción Mundial para un UTLAB Libre que consiste en una serie de movilizaciones diarias para pedir la devolución del campus a la rectora interina Cecilia Naya Berríos Representantes de los colectivos Academia UTLAB yo soy Utlap y el Consejo Estudiantil Utlap invitaron a estudiantes y egresados a sumarse a las protestas que realizarán a las 11 y 16 horas del 20 de diciembre al 6 de enero. Todas las manifestaciones serán en vía pública con una duración no mayor a 10 minutos obstruyendo el paso vehicular. La es eh, mantener la visibilidad de esta situación que está, que está ocurriendo. Eh, pues los, los, los juzgados salieron de vacaciones, ignoraron... Eh, a través de, de, de prácticas dilatorias esta, este exhorto que exigía la devolución del campus a la doctora Cecilia Naya Ríos nuestra, nuestra real este, eh, pues, directora de, de nuestra institución, nuestra real autoridad, esa es la palabra correcta, y, y bueno, pues aquí estamos padeciendo esto sin poder decirle a la gente una fecha eh, clara para, para nuestro regreso en el campus y pareciera que que sería el objetivo. no Crear. Agregaron que estudiantes, egresados y simpatizantes que radiquen fuera de Puebla y México pueden sumarse al movimiento, realizando actividades en el lugar donde estén o subiendo una foto o video con y usando el hashtag Protestautlab. Aquí estamos, como debe de ser. Vamos a echarle esta porra para que sepa que venimos en Son de Paz y que venimos a echarle todos los ánimos porque queremos regresar lo más pronto posible a nuestro campus. Finalmente, adelantaron que pedirán a Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la destitución del juez segundo de lo civil de Cholula, José Cuauhtémoc Vlázquez Guevara, por no emitir una resolución a favor de la liberación de la universidad. Eh, eh, ¿sí? Eh, en caso de que no haya solución el día de hoy, eh, las actividades que pudieran seguir eh, realizando como un, comunidad universitaria. Bueno, esperamos que se cumpla, de hecho espera, vamos a quedarnos aquí todo el tiempo necesario para que pueda liberarse el campus.